Más delgado, ¿no? porque se nota muy, muy grueso. Entonces, no me quedaría así, ¿no? algo así. Y esto lo estoy haciendo porque me queda demasiado grueso, y que quede así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, a la distancia se ve, pues, distinto, ¿no? Se ve distinto. Me gusta así me gusta así entonces miren pareciera que fueran varios objetos pero todo es un, un solo objeto con ciertos detalles ¿ya? a ver aquí este, le voy a crear un vacío un hueco más o menos ahí creo que está bien lo pinto ya no debería pintarlo pero lo pinto porque quiero que se note ¿no? que se vea que estoy este, dibujando otros objetos entonces ahí podría ir el segundo objeto, ¿no? tal vez más, más delgado o ¿no? más grueso Por eso, esto es diseño, ¿no? al, al momento de tu inspiración, al momento como se inspira, van trabajando. Y ahora quiero que esto quede hueco en el, la letra M, ¿no? vacío. Entonces, esto voy a restar. Estos dos objetos los agrupo, ¿ya? los agrupo porque al final los voy a, este, a, a restar, entonces no hay problema selecciono la letra M y los dos objetos amarillos y elijo diferencia entonces ya me quedo ya huequito ¿no? bueno, esto pues en, ya va a ser color negro digamos ¿no? este color negro, ¿no? ahora voy a dibujar aquí los, los espacios le ¿no? voy a dar un toque por acá, este está muy muy pegado queda un efecto de cortes cuadrados entonces voy a más allá. Listo. Repito y elijo recortar. Ahora voy a hacer un cuadradito aquí. ¿no? Un pequeño cuadrado. Lo voy a pintar también el color amarillo. ¿Ya? Lo pinto, ya, ya dije, no necesito yo este pintarlo. Si lo pinto es para que ustedes lo puedan entender. No, no tiene otro más sentido que eso, ¿no? que tratar de hacer algo didáctico. ¿Ya? Y ahora esto lo voy a llevar hacia arriba, más o menos dejando un. Un cuadrado ya saqué una copia y en el teclado pulso control r ¿no? para repetir ¿no? y me quedaría esa esos cuadraditos digamos ¿no? que va a ser lo que voy a, a restar ¿no? los voy a agrupar un poquito más ya ustedes estiran baja no le deje quede bonito y esto también lo voy a poner aquí para que tenga un momento de, de cortar este cuadrado único lo hubieras borrado ¿no? entonces ya teníamos ya hasta este aquí las los columnas lo agrupábamos siempre agrupar o sea, lo que es amarillo si lo el agrupado la letra M color rojo del fondo si sí está ahí quedó ¿no? y lo voy a restar ya está ¿eh? luego estas líneas guías lo voy a eliminar y ya tendría ya la letra M ¿Ya? y luego esto eh, cada estudiante va este, a dibujar una letra ¿no? ya en el WhatsApp se han, se, han, se han inscrito no se han inscrito ahí este, varios y se han puesto ahí este ¿no? hay de la letra K Daniela ¿no? este la Daniel letra M la, Jesús Aguayo la D ¿no? cada, cada estudiante está dibujando una, una letra cierto Entonces, yo ya tengo yo una letra la idea es que así vamos a tener muchas muchas letras ¿no? eh, yo aquí voy a elegir el signo más para agregar una nueva página y esta letra es la que digamos aquí voy a poner otra otra segunda letra no digamos este, la letra no sé se me ocurre la letra n ¿no? la letra n podría sacarlo como a ver no sé Ahí está ¿ves? ¿eh? quedó este hueco no entonces, como que me faltaría ahora completar ¿no? Esta, estas líneas de acá. Entonces, simplemente utilizo aquí la selección de, de nodos ¿no? y los y jalo, ¿no? Jalo, ¿no? jalo. Aquí no selecciono esto, entonces me voy a jalar. Pulso letra control para que tenga un, este, un efecto de jalar todo, ¿no? Todo, ¿no? Y no solamente una una parte, ¿no? yo podría decir yo que ese es mi letra M, ¿no? acá no quiero que esto termine, ya lo borro y bueno, lo puedo convertir esto a línea, Entonces, no, de acá los borro, como era puse línea, debe quedar así, ¿no? pero todavía, ver, en este caso si sí son dos objetos, solo que están combinados, ¿no? si yo elijo aquí clic, clic secundario están combinados, ¿no? si separo la curva, esto es un color y esto es otro color y eso no, no debe de ser así, eh, tengo que hacer que estas que estos nodos toquen a este punto, ¿Eh? toquen a este punto, ¿Eh? entonces este, tengo que, que jalar ahí por ejemplo, ¿no? ahí, ¿Eh? bueno, acá me faltaría tal vez jalar esto un poquito, depende cómo quieres que, que quede, ¿no? a lo mejor quieres este, que cruce hasta aquí, ¿no? entonces ya, por qué no ¿Por qué? porque al final tenemos que soldar, estas dos figuras tenemos que, que soldarlas y digamos ya tendría pues lo que podría ser la letra N, ¿no? N, entonces en una página tengo la letra M y en otra página tengo la letra N. Y como cada uno de nosotros va a dibujar una letra, yo ya hice la letra M, ya este, la letra M lo puede hacer otra persona, como digo, no, no hay reglas, o sea, cualquiera puede, puede crear su propia inspiración, ¿no? por ahí le puede crear un vacío, puede hacer algo o al sea, respecto. Una vez que tenemos todas las letras, se pueden ver A, B, C, hasta la Z, los números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nos Vamos a dividir todos los estudiantes. Somos algo de 40 o... Somos un 100 estudiantes, ¿no? Entonces, cada, son 104 103 caracteres en el teclado. Cada uno va a dibujar una letra. Al final vamos a juntar todas las letras. Y cuando ya tengamos todas las letras... ¿no? que va a haber muchas páginas, 1, 2, 3, hasta 100 páginas, ¿lo, ve? ¿Ya? lo único que vamos a hacer nosotros es este, exportar, y al momento de exportar vamos a elegir aquí eh, las ¿no? está, a ver, este, TTF, fuente street fuentes fuente street y aquí le vamos a poner este, la, fuente de, no sé, este, cajas, la fuente de cajas, la fuente cajas, fuente cajas ¿no? y esa ese TTF ¿ya? Va, este, va a ser ya un tipo de letra que se va a poder utilizar cuando ustedes este digamos este descargan fuentes así se ha creado ¿no? Eh, nótese que en este caso he elegido la letra M, ¿no? Y vamos, hay muchas letras ahí. Entonces yo elijo, ¿qué letra es? Entonces acá dijo, digo, es la letra M. Listo, es la letra M. Acepto, ¿no? Acepto y es la letra M. Ahora voy a la letra N, ¿no? Pongo archivo, este, otra vez él dijo exportar. Eh, elijo la misma, ¿eh? o sea, la misma fuente, o sea, Cajas y ya queda Cajas TTF, entonces, no voy a cambiar otro nombre, ya, a esos estudiantes que crean letra M, letra, no, no, todo es la misma letra llamada Cajas, exporto y te va a decir, ¿deseas reemplazar? <coughs> Le dices que sí, que sí, la diferencia es que la letra M ya está ocupada, ¿no? Entonces, esta letra corresponde a la letra N, entonces yo elijo la letra N y lo acepto, ¿no? entonces ya habría yo este digamos este generado en mi letra 3 dos letras, la letra M y la letra N, no hago lo demás porque todavía no he dibujado, voy a esperar a que todos ustedes manden sus, sus trabajos y al final vamos a generar nuestra fuente tipográfica llamado cajas, ¿ya? con todos los caracteres, espero que hayan entendido. ¿Ya? De todos modos tenemos la clase de conexión sincrónica con el Google Meet. Yo estoy preparando mi estudio para hacer OBS, para hacer broadcasts, para hacer transmisiones en, en vivo, ¿no? eh, tratar de evolucionar más esta tecnología. ¿no? Ya, ya conocemos Gmail, hacemos Zoom, para hacer conferencias, pero creo que hacer este, transmisiones en vivo va a ser lo, lo mejor. ¿ya? Eh, muchas gracias, espero que me hayan entendido. Les agradezco su, su presencia ¿ya? y nos vemos el día de este, la próxima clase, ¿no? De la semana que tenemos las horas sincrónicas. ¿ya? Listo. Buen día. Se despide el profesor Montes Shepard.